Muchos años atrás, en un pequeño pueblo estadounidense, un grupete de personas se dedicaba a quemar brujas. Un día se les fue la mano y quemaron todo el pueblo a la mierda, y así se convirtió en un pueblo fantasma llamado Silent Hill. Por eso hoy, en de los resumas y nomás, Silent Hill. Esta es la historia de la joven Rose, una rubia común y corriente que tiene una hija adoptiva llamada Shannon que como es sonámbula, se vive perdiendo y la madre la llama a los gritos. Y en una de esas dormidas dice el nombre del pueblo... Dijo, lo dijo. Entonces Rose decide llevarla al pueblo a pesar de que el marido, que si le ven cara conocida es porque vieron Game of Thrones y si no vieron Game of Thrones le dejo el resumen acá arriba, pero ¿quién se acuerda de Game of Thrones? Bueno, el marido le dice, no vayas Rose, es un pueblo fantasma. No me importa nada, le dice Rose, yo voy a ese pueblo fantasma porque mi hija dice su nombre en los sueños y para mí tiene todo el sentido del mundo. Y no. va para allá, en el camino... Una señora policía la quiere parar, pero Rose acelera, destruye una reja y se mete en el pueblo. Pero una misteriosa mujer se le cruza y Rose vuelca auto pum pum pam y cuando se despierta está en Silent Hill un pueblo lleno de niebla y ceniza y lamentablemente Shannon se perdió y Rose la vuelve a llamar a los gritos <tose> <tose> ¡Silencio! Como no lo encuentra, se une con la policía, que si le ven cara conocida es porque vieron The Walking Dead y si no vieron The Walking Dead les dejo resumen ahí arriba, pero ¿Quién se acuerda de The Walking Dead? Bueno, la cosa es que Rose se une a Andrea y juntas van de acá para allá por Silent Hill, un lugar que es raro de día, pero más raro es de noche. Porque aparecen cosas raras, raras y espeluznantes. Un tipo crucificado, unos nenes hechos de ceniza, un tipo como atrapado dentro de una bolsa, unos tipos con máscaras, un pelado con las patas al revés y y estas bailarinas de danza contemporánea. Aunque el más peligroso de todos es el cabeza de pirámide. El tipo que te saca la ropa y también te saca la piel. Un degenerado. La cosa es que en un momento Rose se cruza con una nena que es igual, igual, igual a su hija Shannon. ¡Oh, qué nena más tierna! I'm burning. Bueno, tierna las pelotas. Pero todo esto parece que es un sueño. Claro, no te conté. Acá pasan un montón de cosas donde a veces es un sueño y a veces no es un sueño. Pero no importa. Esa nena se llama Alesa y es la piba que te conté al principio del video, la que quemaron y la quemada se fue de control y quemaron todo el pueblo. Pero eso no fue lo más raro que pasó ese día, no. Lo más raro es que la parte pura e inocente de Alesa se separó de su cuerpo y formó otro cuerpo, que es Shannon, y la parte maligna formó otro cuerpo, que es esa nena. ¡Exactamente lo mismo que pasa con Kami, Sam y Piccolo! ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Cuestión que Alesa se mete en el cuerpo de Rose y así, poseída por una nena se va a enfrentar a la bruja líder de los que queman brujas que encontraron a Shannon y la van a quemar viva pero antes la queman Andrea y Andrea muere Adiós Andrea, siempre te recordaremos por The Walking Dead, jamás por esta película. La cosa es que cae Rose con la nena metida dentro y la bruja la apuñala, pero como una gota de sangre cae en el piso, se despierta el cuerpo de Alesa, que saca unos más que inexplicables alambres de púa y así tiene la batalla final. Alesa contra la gente que la quemó 30 años atrás. Así Alessa puede descansar en paz y Ross se va con Shannon de Silent Hill y parece que se van a encontrar con Ned Stark pero, pero, pero, están en dimensiones diferentes. Una historia durísima. Supuestamente esta sería una de las mejores adaptaciones de videojuegos hecha alguna vez. No sé si estarán de acuerdo, así que dejen su opinión en los comentarios y también dejen su me gusteada y también dejen su compartida y también dejen su suscribida. Dejen todo que yo acá arriba les dejo otros resúmenes de películas basadas en videojuegos. En fin. La cosa sigue en Silent Hill 2, La Venganza de Alesa, Quieren que les diga mi opinión? Sinceramente, la 1 no está tan mal. Está bastante buena, pero la 2 es de las cosas más ilógicas e incoherentes que yo haya visto en el cine y eso que vi una película de un tiburón que nada por la arena. ¿Cómo está? Mm. Pasaron varios años de las aventuras de la película anterior, Shannon está más grande y vive con el padre, a pesar de que en el final de la 1 quedaron en dimensiones distintas. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Shannon está medio mal de la cabeza y tiene pesadillas con Silent Hill. ¡Ay, qué susto, eh! El padre colecciona cosas de Silent Hill y cada tanto tiene visiones de Rose que quedó en la otra dimensión. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. La cosa es que Shannon quiere tener una vida normal, pero tiene visiones de Silent Hill, visiones de las brujas que quemaron, visiones de gente comiendo carne, visiones de globos con su nombre, en fin, visiones random. Y para colmo, los seres de Silent Hill secuestran al padre, entonces Shannon agarra un par de cosas que tenía el padre guardado y decide ir a Silent Hill a buscar a su padre y no va sola. la acompaña a John Snow, a gun? ¿Por qué una gun? un personaje que conoció esa misma mañana y él le dice, te acompaño, te acompaño a esta aventura que no tiene sentido a pesar de que recién te conozco y a ella no le parece nada sospechoso y se van juntos. Y no pasa ni media hora, ni media hora que Jon Snow le confiesa que en realidad él trabaja para las brujas de Silent Hill y su objetivo siempre fue llevarla a Silent Hill, pero ahora misteriosamente se arrepintió y la quiere ayudar. ¿En qué momento? ¿En qué momento se arrepintió? ¿Qué está pasando en esta película? Por suerte, aparece un misterioso ser y se lleva a Jon Snow y no aparece hasta el final. Ah, eso también. Ahora, de repente, los seres de Silent Hill pueden aparecer en el mundo común y hacer cosas. ¿Por qué? Porque se le canta el culo. La cosa es que Shannon se va para Silent Hill a buscar a sus padres y a Jon Snow y acá se va a encontrar con cosas que no tienen sentido, capaz que aparecen en el videojuego. No digo que no, capaz que ahí tiene sentido, pero dentro de la lógica de la película no se explican. Como un maniquí formado por muchos maniquís, una cabeza de maniquí que se abre y es un bicho, un bicho con el cerebro afuera, las pidas de danza contemporánea que no son enfermeras, una rubia que también se perdió en Silent Hill pero muere al toque y uno se pregunta ¿Para qué mierda apareció? Bueno, aunque la aparición más extraña es la del abuelo de Jon Snow, que es el mismísimo Malcolm McDowell. Él agarra ese medallón que parece muy importante y se lo mete en el cuerpo y así se convierte en un monstruo re groso y re poderoso. Pero no pasan ni 10 minutos que Shannon le arranca el medallón y el monstruo desaparece y no hizo nada. ¿Para qué apareció? ¿Me querés decir? Dios mío. Bueno y pará porque esto no deja de ponerse incoherente porque Shannon se vuelve a cruzar con Jon Snow que de repente es, se enamoró de ella y se sacrifica para ayudarla en qué momento en qué momento se enamoró pero pará porque esto sigue porque en un momento aparece Alesa en una calecita manipulada por el cabeza de pirámide ¿por qué? el tipo de cabeza de pirámide trabaja en la calecita en la película anterior te arrancaba la piel con la mano y acá maneja una calecita ¿qué pasó? I don't know Alesa aquí unir su cuerpo con el de Shannon pero Shannon le dice no, no vas a unir tu cuerpo con el mío vamos a unir mi cuerpo con el tuyo y a pesar de que es exactamente lo mismo pero exactamente parece que de esa forma es mejor y así se van a enfrentar a la bruja canosa que como toca el medallón ese se transforma en un monstruo con sierras en la cabeza y acá el cabeza de pirámide deja de hacer boludeces con la calecita para enfrentarse a la bruja cabeza de sierra y tener la batalla final, final, final final se terminó por Dios que sí. así gana el Cabeza de Pirámide y eso por algún motivo significa que ganaron los buenos, porque hay una elipsis y Ned Star, Jon Snow y Shannon se están yendo de Silent Hill, pero Ned Star se queda por algún motivo que no se entiende y que no importa, y le dice a Jon Snow, personaje que no conoce ni nunca vio en su vida, que cuide a la hija. Y así terminan estas desopilantes e inentendibles aventuras en la colina del silencio. Si quieres ver más resúmenes de videojuegos te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacer le caso a mi tía Marta. Esto es todo. Nos vemos en el próximo Top Kids. Chao. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Yeah. Porque se me canta el culo. Buenas noches.